Hola mis guachos locos, aquí Hiro, sé que ayer no subí video, pero ocurrieron un par de cosas que me lo impidieron, aunque lo que más quería era sacar este capítulo, pero bueno, más vale tarde que nunca, he aquí la parte 4 d de... ¿Qué hubiera pasado si Naruto era un muchija? Espero que la disfruten, y si es así denle like, dedito arriba, compártelo para que más gente vea mis videos, y si no estás suscrito no esperes más, que la suscripción es una de las pocas cosas gratis de la vida, y aunque para ustedes es gratis, a mí me ayuda un montonazo, y además denle a la campanita, así Youtube te dice. Oye guaso perro, este mes ya subió video, está re bueno, anda a verlo, y un saludo rápido como el Jirelcina que es Ladimir, que puso un comentario en el video pasado que me dejó super motivado, y por eso quería que este capítulo fuera lo mejor posible, y para aclarar un amigo que también es su, me preguntó cómo era la ropa de Naruto, y su ropa era como la de Sasuke, ya que se la habría dado jirusen y en sus hombros iría el Simolo Uzumaki, y ya mejor no me alargo más, que ya fue mucha la cosa, así que continuemos donde nos quedamos. Haku se encontraba realmente sorprendido por la alucinante velocidad de Naruto, pero nadie estaría más sorprendido que Kakashi, ya que reconocería ese jutsu, y pensaría, ¿cuándo es que aprendió Naruto ese jutsu? Naruto en cuanto llegó con Sasuke, se coloca a su lado y lo toca en su pierna derecha con su pie izquierdo, y ambos hacen posiciones de mano, y en cuanto terminan la secuencia, Naruto usa el Hirai-shin, y cuando se vieron detrás de Haku, ambos dijeron estilo de fuego, Jutsu gran bola de fuego, y dichos Jutsus golpearon a Haku en la espalda, pero Naruto pone sus brazos en forma de cruz, y Sasuke al comprender, este usa los brazos de Naruto como base para impulsarse, y usa ese impulso para atravesar el cuello de Haku con un kunai. Luego de eso, llegarían a la casa de Tazuna, pasarían unos tres días tranquilos, en los que Naruto entablaría una amistad con Inari, en donde reestablecería su fe en los héroes, y entrenaría con Sasuke, y después de esos tres días, Gato y sus hombres aparecerían rodeando la casa de Tazuna, a lo que Naruto y Kakashi harían una gran cantidad de clones, y usando el Sharingan los dejaron inconscientes por un genjutsu, y luego de eso, procedieron a matar a todos incluido a Gato, y de después el puente sería terminado con éxito, y sería nombrado el gran puente Naruto. Y ya en la aldea, harían el reporte de la misión, y Naruto se iría a por un poco de ramen, pero después de unos días, Naruto, quien estaba dando un paseo por la aldea se encontraría con Kanpuro y Temari, y Kanpuro estaba sosteniendo a Konohamaru del cuello, por lo que Naruto le dice, «Será mejor que sueltes al niño». Pero en el momento en el que Kankuro miró a los ojos a Naruto, este lo metería en un genjutsu, en donde le haría ver al Susanoo, por lo que Kankuro soltaría a Konohamaru, debido a que su cuerpo no le respondería debido al miedo, a lo que Temari le pregunta. Kankuro, ¿qué fue lo que te ocurrió? ¿Qué tienes? A lo que Kankuro le dice. Ten cuidado Temari, este chico es peligroso, si peleamos con él, es posible que no podamos ni tocarlo. A lo que Naruto les dice, si buscan pelea con un miembro de la aldea, estarán buscando pelea con toda la aldea, y si es así, les mostraré el poder del clan Ochiha. A lo que Temari ve el Sharingan de Naruto y dice, yo tenía entendido que solo hubo un superviviente en la masacre del clan Ochiha, así que eres tú. A lo que Naruto le dice, te equivocas, el miembro del clan del que oíste hablar es Sasuke, yo fui un miembro secreto del clan, y es por eso que no me mataron. Entonces Gara se presenta ante Naruto, y este debido al Sharingan logra ver al Shukaku y al Kyubi, por lo que estos se ponen a hablar, y Gara les dice, ya cierren la boca malditos monstruos. A lo que el Kyubi dice, vaya boca tiene tu mocoso Shukaku, tratarnos de esa manera a nosotros los Bijus. A lo que Naruto dice, así que ustedes dos son Bijus. Yo me los imaginaba más como los monstruos de los que he oído hablar, pero veo que no hay tanta diferencia conmigo. A lo que Shukaku pregunta. ¿De qué modo se habrá criado este crío que nos trata como iguales? A lo que Gara pregunta. ¿Fuiste tú el que nos trajo aquí? A lo que Naruto dice. Es lo más probable, debido a mi Sharingan, a propósito, es un gusto Kyumi. A lo que Shukaku dice. Jajajaja. así que ahora tu Jinchuriki es un ochija, Urama. A lo que Naruto dice, no deberías burlarte, porque yo me enteré de que era un Uchiha a los 5 años, por lo que no es culpa de, ¿cómo fue que lo llamaste? A lo que Shukaku dice, bueno, veo que al menos no nos ves como simples monstruos, y el Kyuubi se llama Kurama. A lo que Naruto dice, bueno, es porque a Kurama y a Yami nos quisieron usar, y en ese momento pensé que quizás Kurama estaba como yo. Entonces Naruto deshace por completo la unión que hizo, y fuera de sus mentes Naruto le dice a Gara. cuida a Shukaku, por lo que los hermanos de la arena se van, y después de unos días, llegaría el día de los exámenes Chunin, y en cuanto Naruto, Sasuke y Sakura llegan al edificio de la prueba escrita, se encontraríamos con Lee y este le diría a Naruto, Naruto Uzumaki Uchiha, te reto a una batalla. A lo que Naruto pregunta, ¿Por qué quieres pelear conmigo?, a lo que Lee dice, es porque quiero demostrar que el esfuerzo de la juventud supera el talento heredado. A lo que Naruto le dice, comprendo, pero no creas que me derrotarás. A lo que Lee dice, no esperaría menos. Entonces llegan al lugar donde Lee y Sasuke pelean en el anime, y en cuanto ambos estuvieron listos, Naruto activa su y Sharingan, y golpea a Lee, por lo que ambos comienzan a pelear con Purta y Jutsu. la pelea era muy igualada, pero Naruto comienza a aumentar su velocidad, ganando así la ventaja en la batalla, pero Lee se dispondría a realizar el loto primario, de lo cual Naruto se daría cuenta tanto del movimiento de Lee, como del molino de Gai, y le diría a Lee. Esto se terminó. Por lo que se daría media vuelta, dándole una patada en el estómago a Ari, mandándolo al suelo, y este dice, veo que el novato número uno está a la altura, pero veamos qué haces con esto. Pero en ese momento aparece la tortuga de Gai, y todo sería tal y como en el anime, hasta la prueba escrita, ya que Naruto se sentaría en los puestos de más atrás, y con su Mangekyu Sharingan copiaría todas las respuestas, y ya en el segundo examen, después de unas horas de haber ingresado al bosque de la muerte, se toparían con el equipo Inochikacho, y Shikamaru diría en su mente grandioso, nos hemos topado con un equipo realmente fastidioso, tal vez nos las podríamos arreglar contra Sasuke y Sakura, pero solo contra esos dos sería una pelea muy pareja, pero también está Naruto, si él y Sasuke se unen, perderemos nuestro pergamino. Pero Naruto da media vuelta, y dice, sería demasiado fácil quitarles el pergamino a ustedes, pero Sasuke y yo queremos un verdadero desafío. A lo que Sakura dice. ¿Pero no sería mejor quitarle su pergamino en este momento para dirigirnos a la torre de inmediato? A lo que Sasuke dice. No, Naruto tiene razón, estamos aquí para poner a prueba nuestras habilidades, y estos no representan ningún desafío para nosotros. Por lo que estos se van de allí, Eino dice. ¿Pero qué se cree ese Naruto? Ya verá cuando nos enfrentemos, le daré una paliza. A lo que Shikamaru dice. Ya déjalo, en realidad tu Dios suerte de no enfrentarnos contra ellos, ya que le he escuchado decir a Asuma que Naruto ya tiene el Mangekyu Sharingan, el doujutsu más fuerte del clan Uchiha, y según Asuma, el Mangekyu Sharingan es algo contra lo que incluso a Younin les cuesta enfrentar entonces pasarían dos horas, y Naruto y Sasuke, verían a un equipo de la niebla armando trampas, por lo que ambos se ven, y le dicen a Sakura el plan, a lo que ésta se preguntarían el cómo habrían hecho ese plan si ninguno de los dos dijo una sola palabra, por lo que Naruto haría dos clones, y transformaría uno en Sakura, y Sasuke haría otro clon, estos clones se acercan sin cuidado al equipo de la niebla, para que los originales se sitúen en el lado opuesto, por lo que al ver estos a los clones, les lanzarían shurikens, las cuales bloquearía el clon transformado en Sakura, y tanto el clon de Naruto y Sasuke como los originales, usarían el su gran bola de fuego, dejando a estos ninjas fuera de combate, y así arrebatándole su pergamino. Y después de un día de camino, Kurama le dice a Naruto. Mocoso, será mejor que se preparen, siento un chakra realmente asqueroso, y será mejor que uses tus ojos tanto como puedas. Por lo que Naruto les dice, prepárense, un enemigo se acerca. A lo que Sasuke pregunta, ¿cómo lo sabes? ¿No me digas que ahora sientes el chakra? A lo que Naruto dice, me lo dijo Gurama, y con mi Sharingan veo a un tipo haciendo un jutsu de viento. A lo que Sasuke dice, si es de viento, entonces. Y él y Naruto hacen el jutsu gran bola de fuego, lo cual incinera a la serpiente gigante y Kurama le dice a Naruto. El chakra repulsivo está cerca, será mejor que vayas sin piedad e intentes matarlo, ya que de lo contrario tú y tus amigos podrían morir. A lo que Naruto le pregunta, ¿por qué me ayudas tanto Kurama? Pensé que ustedes los Nihulus odiaban a los Uchiha. A lo que Kurama le dice, es porque también sería malo para mí que murieses, y además de entender el cómo me siento, nunca me has intentado controlar con tu Sharingan, a pesar de que sabes que se puede. A lo que Naruto dice, es porque desde que el viejo me dijo que el sensei tal vez me quería usar, he pensado que posiblemente te haya pasado veces atrás, y que si yo me sentí mal, pensé que tú te sentirías peor. A lo que Kurama le dice, veo que eres más atento de lo que pareces, pero aunque te crea, no puedo darte más que una pequeña parte de mi chakra debido al sello. A lo que Naruto le dice, un poco será suficiente, yo me encargaré del resto. Por lo que este activa su Mangekyu Sharingan, y en cuanto Sasuke ve esto le dice a Sakura. Sakura, será mejor que retrocedas, Naruto se ha puesto serio, por lo que este oponente debe ser increíble, así que Naruto y yo nos encargaremos. A lo que Naruto dice, tú también retrocedes Sasuke, en este momento usaré tanto poder como pueda, por lo que será peligroso hasta para ti. A lo que Sasuke pregunta, ¿este oponente es así de fuerte? A lo que Naruto dice, Kurama me dijo que debo ir en serio, porque si no, todos moriremos. Entonces una chica de la hierba aparece y dice, veo que el niño Uchiha hace honor a su clan, hizo cenizas a mi serpiente sin esfuerzo. Pero en ese momento, Naruto usa el ematerasu, y la chica comienza a gritar de dolor, pero en ese momento, la chica con la cara quemada, abre la boca, y de ella sale un sujeto de piel pálida, y sus ojos amarillos tenían la pupila rasgada, y este dice, veo que no eres el único Uchiha en este lugar pero en ese momento ve el puño del Susanoo de Naruto, y este recibe el golpe, lo cual deja a Sakura totalmente atónita, ya que aunque sabía que Naruto no era débil, jamás pensó que estaría en un nivel tan elevado, entonces Naruto, que había puesto la marca del sin en aquel sujeto, usa el sin y en el momento en el que aparece delante de él, lo mete en la ilusión demoníaca. Yutsu estacas de encadenamiento, y el sujeto le pregunta a Naruto, ¿Quién eres?, porque según mi información, el único Uchiha que sobrevivió fue Sasuke. A lo que Naruto le dice. Mi nombre es Naruto Usumaki Uchiha, pero ¿cuál es tu nombre? A lo que el sujeto le dice. Mi nombre es Orochimaru, uno de los legendarios Sanin. A lo que Naruto dice. Mi maestro nombró a los Sannin algunas veces, y aunque dijo que eran impresionantes, supongo que contra un Uchiha, solo son shinobis del montón por lo que Naruto sin deshacer la ilusión demoníaca Jutsu estacas de encadenamiento, usaría el Amaterasu, lo cual quemaría a Orochimaru hasta hacerlo cenizas. Bueno, eso ha sido todo, denle like, dedito arriba si les gustó, suscríbanse que es gratis, compártanlo para que llegue a cada rincón del universo, porque si, llega a todo el universo, Anakin y el patriarca de Nameku lo confirmaron, y denle a la campanita para saber de inmediato cuando suba video. Y para terminar, recordarles que en la parte 8D, ¿qué hubiera pasado si Naruto era un genio y se llevaba bien con Kurama desde pequeño? Les dejé una encuesta, la cual pueden responder, en ese video, o en cualquiera de los que salgan esta semana, diciendo. Las teorías que debería sacar son las de la opción tanto, o algo así, y ya sin más que decir, me despido mis guachos locos, nos vemos en el próximo video.